Eh, tenemos una entrevista exclusiva con la exponente urbana natacha suriel quien es conocida como la real musa recordemos que esta joven se vio involucrada en la muerte del exponente urbano franco macorizano en si y en el día de hoy el grupo telenor va a conversar con natacha suriel la real musa en torno a este caso natacha empecemos eh, Primero hablando de quién era NC Joe en tu vida, ¿qué representaba Ensillow? Bueno, un placer estar compartiendo con los medios Telenor y gracias por estar aquí conmigo y escuchar mi versión. Bueno, Ensillow fue un amigo para mí incondicional porque siempre me apoyó en mis mejores momentos, en mi música siempre estaba conmigo y siempre me apoyó. En realidad fue alguien que, ¿cómo te explico? Lamento mucho lo que pasó. Y muchas personas quisieron juzgarme y decir que yo tenía que ver con eso y no es así. Eh, ¿Cuál es tu opinión en torno a estas críticas en las redes sociales donde mucha gente eh, te responsabiliza, incluso te hace cómplice de, de esta muerte? ¿Qué opinión te merece cuando escuchas? Eh? Bueno, en realidad yo demostré mi libertad y mi inocencia con hechos. Nunca me llevé de los comentarios negativos, siempre me enfoqué en buscar la verdad. Y si hoy en día yo estoy aquí fue porque demostré mi inocencia. ¿Por qué mataron a ese señor? Dicen supuestamente que fue por un video de una brujería. Nunca vi el video. No puedo decir lo que no vi. Simplemente digo lo que escuché. Ellos dijeron que era por un video. Lo dudo porque yo no veía en yo cometer cosas así. Lo de él era su música y hacerle un mandado cualquiera para juntar los pesos para grabar su música. Sin embargo, tú figuras en, en el video donde muestra ese video que se hizo viral, donde muestran el momento exacto en que ultiman al joven N.C. Joe, ¿cómo llegas tú a ese lugar entonces? Bueno, ellos vinieron y me buscaron aquí, me hablaron de hacer una hora santa para el divino niño, incluso iban a reunir 100 sí, niños, y yo les dije que sí, que yo conocí una señora que hacía hora santa, pero en el camino, en el transcurso de que íbamos a ver la señora, ella me enseñó una foto de N.C. Joe, y yo vi que el objetivo no era llegar donde la señora Celora Santa, que en realidad era buscar a ese Joe. Y me enseñó una foto de ese Joe y me dijo, tú lo conoces. Le dije, sí, es mi amigo que hace mandado. Entonces ella me dijo, Kelvin me dijo que él es tu amigo. Ese lo mato yo hoy. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasa con él? porque tú lo vas a matar? Si es un infeliz, como tú lo conoces? Yo le pregunté que cómo se conocían, porque era una... ¿No, ¿no fuiste tú el puente que conectó, por ejemplo, a NC Joe con, con no, esa persona? No, cuando ya yo me monté en la guagua, ya ellos hablaban con NC Joe. La ingeniera ñoña tenía un teléfono y, y usó una identidad falsa para manipular a NC Joe. Y Bárbara, del teléfono de ella, le hacía creer también que ella era una artista que quería grabar con NC Joe. ¿Cuántas personas andaban en el cuatro y conmigo cinco. ¿Cuáles eran esas cuatro cuatro? Era la ingeniera, Marvel y Tireo, era Kelvin, eh, Kelvin Tavera, y Alfredo Clase Flores y Bárbara Reyes. Bárbara Reyes andaba adelante, o sea, Kelvin manejando y Bárbara del otro lado, la ingeniera de un lado y Alfredo de otro y yo en el medio. ¿Qué recuerdas de esos momentos, por ejemplo, cuando ustedes se dirigían en el vehículo hacia donde ensilló? ¿Cuál era el diálogo entre las personas? Llevábamos una discusión. La discusión era que yo decía que llamaran a su manager, la ingeniera me, me rebató el teléfono y me dijo, cállate, que tú lo que lo vas a avisar. O sea, ellos decían que yo estaba encubriendo a Ensi Joe, que yo estaba tapando a Ensi Joe, que yo no quería, ¿me entiendes? Que, que NC, yo quería que Ensi Joe se diera cuenta que lo iban a, a perseguir. Pero qué pasa, que en ese transcurso, Ensi Joe le responde un mensaje a la ingeniera, le dice, mami, ya yo estoy llegando al estudio. Entonces, qué pasa, que ella hace así, dice, ví Di con el blanco. ¿Y qué pasa? Cuando ella le dijo, di con el blanco, dale. Ella nada más dijo, dale. Y Kelvin arrancó para el estudio, directamente al estudio. ¿Y cómo ellos llegan al estudio? ¿Cómo se Kelvin, Kelvin vivía, Kelvin paraba en Rabo Chivo. Trabajaba con el Show día y noche. Hay video donde Kelvin sale en el estudio, donde el motor de Kelvin se dañó un día, te estoy hablando de meses, mucho atrás de que pasara ese problema, y Kelvin hasta remolcó a Nancy y Joe un día. Kelvin un día subió al estudio que había que pagar un tema de 5 mil pesos, que había que llevar al tema, y Kelvin estaba ahí, Kelvin subió conmigo y saludó a Nancy y Joe, Dossi estaba ahí, la mujer de Dossi estaba ahí, y en la cámara de Dossi, en la misma cámara donde se notó lo que pasó, ahí en esa misma cámara está el video de que Kelvin conocía eso todo entonces eh, ellos ya se ve eh, disparando cuál fue la reacción luego que matan a en tú que estabas dentro de ellos? es que yo nunca había en si yo muerto yo vi en si yo que voló la pared pero luego que ellos dispararon qué decían cuál era la, la no reacción hubo de uno de, de ellos momento? que dijo eh, eh, hubo uno que dijo creo que le di y dice el otro está dado y ellos dispararon los dos los dos dispararon iban discutiendo entonces ahí dijeron vamos a salir de esta tipa y me trajeron aquí entonces cuando me traían aquí, ahí fue que yo llamé al estudio. ¿Cómo te enteras tú de la muerte de Yo llamé al estudio, le dije que se quiera la cámara, que en si yo se voló por atrás, luego me llamaron, me dijeron en si yo está muerto, y yo le dije al mismo que llamé al estudio, le dije, mándame a la policía para mi casa. Y ya, ahí pasó todo. ¿Y, ¿Y qué tiempo duraste en prisión? ¿Cuál es tu estatus judicial ahora mismo? O sea, eh, porque hay mucha mucha eh, confusión en tu caso, hay sin embargo personas que dicen que tú has sido absuelta del caso, que estás en, en medio libre. ¿Cuál es la realidad jurídica tuya? En realidad hay cosas con ese aspecto que no te puedo responder todavía, porque hay cosas que si yo la digo aquí, los abogados contrarios pueden utilizarla en mi contra, pero más luego eh, te mantendré informado de cualquier información. Lo, eh, tu momento en la cárcel, ¿qué, ¿cómo fue? Bueno, cuando ya vaya más luego, te voy a dar una entrevista exclusiva solamente para expresarte y decirte todo lo que pasé en la cárcel, porque fue algo muy difícil. Incluso me mandaron a dar dos puñaladas estando yo en la cárcel. ¿Sabes quién, quién pudo ver eso? Sí, fueron ellos mismos, pagaron 50 mil pesos para que me dieran dos puñaladas. Una tacha mensaje final ya para la población, que en torno a este caso, te repetimos una vez más, eh, muchas en las redes sociales muchas personas eh, te vinculaban directamente. Con este caso, ¿cuál es el mensaje final que tú le haces a esa persona? Bueno, yo le quiero decir al pueblo macorizano y a todo el mundo que me juzgó sin saber la verdad que hay un Dios en el cielo y que yo soy inocente, fui incapaz de hacerle un daño a Ensi yo. Y le doy las gracias a ustedes, a los medios de Telenor, que siempre se mantuvieron estables, ni me juzgaron ni nada, esperaron saber la verdad y hablaban lo poco que sabían. Muchas gracias. Bien, escucharon ustedes las palabras eh, de Natacha Suriel, conocida como La Real Musa, da, ofreciendo detalles exclusivos a medios Telenor eh, de este incidente donde un joven franco macorizano perdió la vida. Es toda la información que tenemos por el momento.